Ok, volvemos, vienen que me olvidó, exacto, yo, yo volví, es el momento de volver a jugar lo que estábamos haciendo, a ver, eh... ah mira acá dice que lo olvidé a partir del video, entonces no puede hacer esto, bueno que aquí, no sé hacer este, okay, perfecto, eh... pero si hay algo aquí, no, no hay nada, ok, entonces o sea, supongo que si ponemos bueno, busca objetos habrá algo, pero no sé, eh... Vamos. Hay que pasarse esta parte. Vamos. Uy, me va a acercar acá, ¿no? de mm, Somnífero, nadora. En serio. Somnífero. Tornado. Ya, falló dos veces el maldito ataque, que asco, ok. Placaje. Placaje. Placaje. Creo que me mata. Placaje. Bueno, al menos va a estar Chris. Bien. Que lo mata y subo de nivel. Nivel 10. No sube. Ok, Charmander. Ah. Ok, creo que vamos a tener muchos problemas con... Este tipo, eh, por un momento podríamos... ¿verdad? ¿Qué dice? También es un dron armado, creo que deberíamos pasar en este gimnasio. Eh, esto se puede esquivar... Uy. Bueno, no, no, en realidad tenemos que luchar contra. Horsey. Okay. Horsey es agua puro, creo. Burbuja me hace más canta, pero recurrente eh, si sí, le quitamos bastante vida, Ok, todo un lo matamos. Perfecto. ganó 283 de experiencia y sube. Eh, Paras, creo que evoluciona al 20 algo. 21 por ahí. Shelder. Sheldr es hielo, así que no sé si... si recurrente, no recurrente creo que es neutral Pero igual lo bueno, matamos con recurrente, nice, nivel 12, perfecto eh, vamos a luchar contra Misty, o sea no contra Misty, contra la de esta para lo Y Golding, Golding creo que sí me puede matar, supersónico que me va a matar Dio 2 y uno no, no, no, no. no nomás. Ok, eh, voy a cambiar a, a Glowy Látigo sepa No te pegas a ti mismo Látigo sepa Látigo sepa por favor Es que un imbécil Está bien Perfecto Tienes que luchar Todavía no lo puedo hacer. O sea bueno A ver Supongo que sí, Tal vez si lo meto adrenador O algo así Pero Todavía no Ahora que lo pienso No tengo nada más que hacer Es que A me veo un desgraciado. O sea tiene A Abra Tiene a Charizard A Pichotto Dios mío Qué asco lío. Eh, recurrente ok le quito nada le quito nada paralizador ok recurrente bien okay, aprendió por los venenos paralizador creo que es bastante mejor porque si está paralizada es mejor que está envenenada porque en el envenenamiento creo que no se va creo que no se va el envenenamiento entonces creo que mejor que esté envenenada ¿Qué tenemos en realidad? Paralizar tiene un 75. No tiene 75. Por favor. En serio la tiene que fallar. En serio. Drenadoras. La te ¿Por qué esquivan todos los ataques? Es somnífero. La... Me equivoqué, perdona. La Por favor, no te despertes. Ok, uso superposición. Por favor. Por favor, bien. bien. Los forasteros también. Están en el okay. eh, mi meta favorita: Hidropulso. Que. A ver, por lógica, no lo debería vender ninguno en mi equipo, pero. Solo por si acaso porque me hubiera servido bastante contra el Charmander de, de Gary. O sea, de Bellum. No sé ni qué nombre le puse. Eh, Tumbas rocas. Nada, lo no, no puedo eh, su... Tendría que levelear hasta... Bueno, que no lo pueda pasar porque el desgraciado... Mira qué desgraciado que tiene dos tipos de plantas. O sea, tiene dos contra plantas. Mira, voy a hacer un corte y voy a levelear porque... Porque para levelear en cámara. Qué asco, digo que voy a hacer un corte y leveleo. Ay, ¿qué hice? Ay, no sé qué hice, ¿verdad? <risa> ok, ahí debería estar grabando, ¿no? Eh, al final me termina dando caramelo raro nomás. Eh, porque no me voy a poner a rebeliar. Empecé porque ni siquiera tengo tiempo para grabar y me voy a poner a rebeliar. O sea, podría rebeliar fuera de cámara, pero... Bueno, en resumen... Quedo a Gris al 20 y luego al 22. Para poder hacer algo algo. Tengo que comenzar muy bien esto, porque el maldito azul es muy complicado. ¿eh? Sería tirarle... Polvo veneno o paralizador, paralizador y empezar a tirar arañazos. No sé si era más daño recurrente arañazo. Yo creo que arañazo, porque sí, ok. Tengo que fallar obviamente esto. Ok, creo que la mejor opción no era esa. La mejor opción creo que era otra. Okay, es que mira lo que le quitó hoja afilada. Mira lo que le quitó hoja afilada. Drenador así somnífero. Somnífero dije. Okay. Eh, ah, placaje, la caja dije, la caja. Eh, se me murió mi pucha mono, así que como esto no va a hacer nada voy a gastar mi revivir aquí. Voy a intercambiarlo por crit, okay, y voy a empezar a tirar de recurrente, porque no puedo hacer nada más, así que. Pff. Y ver. Polvo veneno, paralizador, reviso. ¿En serio? Paralizador, cambiar este y lado. Esto lo matamos. Bien. Ok, no era tan complicado, pero.. Fácil no estuvo, la verdad. Fácil, fácil, ok, fácil no estuvo. Um, ok, bla bla bla, okay. En el fondo. Ok, me da pena y no sé qué medio. ¿Qué medio? El memoria. Creo que eso es como lo que cuando carguéis el juego. Creo que es eso, si no me equivoco. O oh, para recordar lo que tenéis que hacer, no sé. Quiero conseguir la bici porque tiene que usar la velocidad rápida, que va como literalmente rápido Es un poco como ¿no? Primer, eh, este. yo okay. creo que Un arañazo y sí, el suelo y... Eh, vida también por el suelo, pero no Y eh, meta por un recurrente, no creo que lo mate Es que recurrente hace muy poco daño Es como... Que ha drenado ¿Es que planta? ¡Planta! Si no, si no le hace super efectivo O ultra efectivo no hace nada de daño Sigamos contigo en. Arañazo? Ok, estoy muy extra. Demasiado extra olvidado, pero okay, Ahí está lo dicho. En un rato lo vamos a capturar acá arriba. Yo pensé que este puente iba a ser bastante más complicado, pero no. Um, ok, acá te este, este lo voy a hacer caca. De una manera increíble. Arañazo. Arañazo, ok. Este sí lo voy a hacer caca. Um, Debería ir a curar me estoy pasando toda esta cosa demasiado fácil, supongo que porque estoy extra es que tampoco podría haber matado de otra forma al, al rival Así que, placaje, placaje No hay nada, la verdad, que decir aquí Es, jaja, ja, chistoso Usé los usé los caramelos porque no quería estar medio hora leveleado Y man, tal vez, tal vez sí, usé muchos caramelos Porque al 20 es como exagerado, pero bueno Hoja eh, afilada Ojo afilada ¿Oja afilada, ¿Oja afilada? Eh, cambio a creer es paralizador y arañazos, porque no le quita. Me está leyendo como te pegaréis, tú sol y te matarás. ¿eh? Okay. Eh, primero, hay una por aquí que es eh... atracción. Que eh, todos los tipos de plantas son feos. Y creo que, un... bueno, entrego comillas, todos son feos. Es momento de conseguir a lo una abra. ¿Por qué no, salen? ¿Por qué no, salen? ¿Por qué no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Acervero, okay. que tiro otro por la caja, no le di crítico. Es eh, eh, Y le tiramos la bola Bien, bien, bien, bien hecho. Bien hecho. Lo, lo malo es que tenga solamente una ruta y se consigue después de conseguir súper fácil. Eh, pongámosle. Norm. Bueno, NERM, porque Mujer y Norm no le queda. Nerd tampoco le queda, pero le queda un poco más que Norm. Nern. Perfecto. Ahí va, a la derecha va a aparecer Nern. Vamos a ver. Sigamos. Okay, ruta 25, supongo que aparece lo mismo. Eh, ok, la mejor ruta sería... Ahí me descubro y me descubro. Ok, la mejor ruta sería... por acá. Que por cierto tenemos que empezar a subir a la dicha. Que está dormido, así que... Sí. Debería ir al centro Pokémon antes. Voy a ir al centro Pokémon. Eh, uy, casi me meto ahí, eh, vamos Odich, a ver Es por 4 O sea, le saca 5 niveles, pero es por 4 No, no, mate Es por 4 Ok, es por 4, si sí, sí, sí Easy peasy, soy al 13 El gloom evoluciona al 22 y evoluciona con una piedra roja Así que lo vamos a conseguir al mismo tiempo que Porque creo que no aparecen más piedra rojas en toda la aventura Por favor Ok, bien Ok Nidorina, es veneno, es veneno, así que, probable, no, no, no hay tan grave, eh, gris, saco Chris, eh. voy a cambiar, esto sí, arañazo. arañazo, y arañazo, no sé qué me tiró, pero en placaje, Nerm, Nidorina, es que maldita sea que están chetados estos tipos, le voy es que amigo, le saco 5 niveles y no le quito nada, o sé sea, que es poco eficaz y todo, pero poco eficaz no significa hacerle 0,01 de daño. Oye, amigo, ¿dónde me fui? ¿Dónde me fui? Okay, podría farmear, ahora que me pongo a pensar, podría farmear un Execute chine. porque eh, salen en las zona Safari y son muy comunes. Porque ya supongo poco me estuve completando el Pokédex del rojo y son bastante comunes los execute. y los rayos también, que yo pensé que van a ser terribles raros y no, son bastante comunes. No te muevas brusco, ok. Tú ya te derroté eh, Acá, yo dudo. Ok, este lo no voy a sacar acá. No, porque un montañero y va a tener un puro tipo planta. Obviamente, Mente, sí. Ese va a ser un buen momento para rolear a mi tío Nerm y que suba de nivel. Ok, macho. Polo veneno. Ok, ok. Veneno no es efectivo contra la lucha, pero veneno sí resiste la lucha. Lo cual, mucho sentido no tiene. Eh, acá necesitamos corte. Siendo. Uy, no sé ni cómo hice eso. Siendo sinceros, creo que nunca he ido a esa parte con corte. Porque después de corte seguía avanzando la historia, no creo que vuelva a acá. Maldición este amigo tenía chupavidas, no hubiera venido a territorio acá. O sea, estaba aprendiendo chupavidas. Eh... Drenadoras y placaje Verdad que no le afecta porque es tipo planta. Nerm aprendió para el salón. ¡Un pidy! ¡Un pidgi! Polo de y absorber nomás. Oye, recordé que no es mal pokémon, o sea, la línea última no es más pokémon no es mal pokémon, pero no sé si sea tan buen pokémon porque acabo de recordar que no aprende a ataque muy allá, cesticas son buenas pero que yo me acuerdo si era mínimamente decente, por cierto, como no final Ah es que ni siquiera lo he hecho, lo lo está bien está bien está bien está bien está bien está bien está bien está bien está bien está bien está que está bien está bien está está bien está bien está bien está a ver, separación celular no sería que el transporte te desvaneciera Según yo, perdón Vale, iniciar el separador celular del teletransporte uh, uh, uh, uh, uh. Acaba de intercambiar un Bill con un Clefairy como, Pero como mi Clefairy evoluciona por intercambio, se pues cambia Bill Lo dije como el, lo dije horriblemente, no no escucha Hola Bill yo juego gracias, te veo, has venido a ver mi colección de Pokémon, no bien hecho, te lo agradezco. Tóngase este como ¿no? un rompes, ticket de barco. El Cursor es en la intención de Carmen. Se a que me metieron a la fiesta, pero yo los odio, porque no va a tomar un lugar. <risa> Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué los, los odia así? Tan exagerado. Bueno, ya, eh, lo voy a dejar aquí porque se me está acabando el tiempo y ya ah, no puedo. Eh. Bueno, un saludo y, y chao, supongo, porque ¿qué voy a decir? Mm, chao, chao. Dios